Dice la Palabra de Dios de la siguiente manera, Isaías capítulo 1, versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán enblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El tema que hoy vamos a estar considerando se titula la invitación divina. El profeta Isaías sirvió durante un tiempo turbulento en Israel. El problema principal es que la nación había abandonado los caminos del Señor y ahora estaban teniendo una comunión abierta con la idolatría y toda clase de pecado. En el contexto de Isaías capítulo 1 versículo 18, se expone con detalle la condición espiritual y caída del pueblo de Israel. Por ejemplo, en el versículo 2 dice, Oí cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová, críe hijos y los engrandecí, sí, y ellos se rebelaron contra mí. El pueblo estaba en franca rebelión contra el Señor. En el versículo 3 dice, el buey conoce a su dueño y el asno al pesebre de su Señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. El pueblo de Israel se estaba negando a reconocer a Dios y espiritualmente dice que ellos son más tontos que los animales que tenían en sus granjas. En el versículo 4 se nos dice que ellos habían dejado al Señor y lo estaban provocando a ira. En el versículo 5, ellos se habían negado a responder positivamente ante la disciplina del Señor. En los versículos 5 y 6 se nos dice que estaban espiritualmente enfermos y necesitaban la ayuda urgente de parte de Dios. En los versículos 7 y 8 se nos dice que por su pecado la violencia había llenado toda la tierra. En los versículos 9 y 10... Dice la Biblia que ante Dios eran tan viles como Sodoma y Gomorra. Versículos 11 al 15 dice que sus servicios religiosos eran abominables. Ellos mantenían en pie, su, querían más bien mantener en pie su relación con Dios y lo estaban logrando como nación precisamente porque según el versículo 9 había un pequeño remanente ahí. Dice, si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño como Sodoma, fuéramos y semejantes a Gomorra. Entonces había un pequeño remanente fiel ahí, por lo cual la ciudad, la nación se estaba todavía sosteniendo. Estos eventos, hermanos, Pudieran haber sido extraídos directamente de los titulares de un periódico en nuestro tiempo. Cuando uno lee los el capítulo 1, versículos 1 en adelante, sobre la condición del pueblo de Israel, pues nos damos cuenta que nuestra sociedad básicamente se encuentra en la misma condición. Estamos en una forma espiritual tan mala como lo estaba el pueblo de Israel. Ahora en medio de todo ese escenario negativo se nos recuerda que todas esas personas habían sido bendecidas por el Señor de muchas maneras maravillosas. Israel debía haber buscado a Dios y debían haber estado dispuestos a enmendar su relación con Él precisamente a causa de esas bendiciones. Pero en lugar de eso Vemos al Señor buscando a su pueblo e invitándole a arreglar las cosas. Este hecho subraya una verdad que encontramos a lo largo de todas las páginas de la Biblia. Siempre es el mismo proceder. La gente no buscará al Señor hasta que el Señor no los busque a ellos primero. Porque es lo que está haciendo Dios aquí. Él es el que está buscando al pueblo. La gente no va a amar al Señor hasta que sean amados primero por el Señor, como dijo el apóstol Juan. No es que nosotros hubiésemos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros primero. Dios siempre da el primer paso en esto que se llama la salvación. Después de todo el hombre está muerto en sus delitos y pecados y no quiere buscar al Señor, está perdido, está ciego. Es por eso que Jesús vino a este mundo precisamente con el propósito de buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Por qué? Porque Dios siempre es el que toma la iniciativa. Ahora lo que vemos en este pasaje de Isaías capítulo 1 versículo 18 es un pueblo sucio. Un pueblo vil y malvado que necesita ser limpiado. Necesitan ser purificados. El Señor se acerca a ellos y los invita a acudir a Él para recibir la limpieza que tanto necesitan sus almas. También podemos ver un principio, un principio que todavía es cierto en nuestro tiempo. Dios todavía... Está invitando a las personas sucias y pecadoras a venir a él para que las limpie, para que las purifique, para que sus almas queden limpias de todo pecado. Es por esta razón que hoy quiero predicar sobre la invitación divina. ¿Qué características tiene esta invitación? Bueno, si notamos ahí en, el, en Isaías capítulo 1 en el versículo 18... Vemos que la invitación divina es una invitación muy intensa, muy fuerte, muy profunda Dios dice venir y esa es la primera expresión Venir es un verbo imperativo Es un mandamiento que Dios está expresando con el propósito de alcanzar a un pueblo descarriado y perdido venir ese es un fuerte llamamiento hermanos no es nada más una invitación simple y sencilla sino que es un mandamiento es un llamamiento fuerte para que regresen a él y esto es asombroso para mí a mí me asombra esto que hace Dios pues Dios sabe cómo han estado viviendo sabe cómo han estado tratando su ley conoce su vileza y la intensidad de su maldad Sabe lo malvados que son y sin embargo, él todavía los ama y se acerca a ellos para extenderle su gracia y su misericordia. No es algo que nosotros haríamos. Humanamente hablando, no es algo que nosotros haríamos. Nosotros tendemos a desechar, ¿verdad? A, a Aquello que no estamos de acuerdo, aquello que no nos parece, lo desechamos, lo tiramos, no nos importa más pero Dios no es como nosotros. Dios se acerca, quiere alcanzarlos. Dios lo hace aunque ellos no lo hagan. Ellos no quieren acercarse a Dios, ellos simple y sencillamente no quieren a Dios. El pueblo no ama a Dios, no están interesados en Dios y a pesar de eso, de que Dios no está en sus corazones, no está en sus mentes, aún así Dios se aferra a buscarlos, a llamarlos al arrepentimiento. Él quiere salvarlos. Lo más maravilloso que yo puedo ver en este versículo es que esta invitación sigue vigente hasta nuestro tiempo. No es exclusiva para los judíos y no es exclusiva porque Dios sabe todo acerca de nuestros pecados. Él sabe hasta dónde nos hemos hundido en el pozo sucio de la iniquidad. Él sabe cuán malvados somos. Él conoce todas y cada una de nuestras perversiones y depravaciones. Y sin embargo, Él nos ama al punto de seguir llamándonos a cuentas. Él todavía extiende su mensaje hasta nuestro tiempo y nos dice, ¡Venid! Él todavía sigue llamando a la gente. Venir. Eso lo vemos. Por ejemplo en. Apocalipsis capítulo 22. En el versículo 17. Donde el espíritu y la esposa dicen. Ven. Y el que oye diga. Ven. Y el que tiene sed. Venga. Y el que quiera tome del agua de la vida. Gratuitamente. Pueden escuchar eso. Pueden escuchar eso hermanos. El Señor dice. Si alguno tiene sed venga a mí y beba, allá en Juan capítulo 7 en el versículo 37 y también dice venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar, Mateo 11 28, ¿está usted haciendo caso a esa invitación divina?, ¿está usted sediento?, dice venid a mí, ¿está usted trabajado y cargado?, venid a mí, ¿ha venido usted para la salvación?, bueno no cierre su corazón, a la invitación que Dios hace todavía hasta nuestro tiempo. Mis hermanos, Dios conocía y entendía la condición de Israel. De hecho, Dios entendía la condición de Israel mejor que ellos mismos. Ellos pensaban que lo estaban haciendo todo bien. Creían que estaban haciendo lo correcto. Creían que estaban viviendo adecuadamente, creían que podían estar con Dios y con el diablo al mismo tiempo. porque No dejaban de ser religiosos. Ellos seguían con el culto a Dios. Ellos seguían haciendo oraciones, seguían guardando las lunas nuevas, las fiestas, los días de reposo, etcétera. Pero al mismo tiempo creían que mientras practicaban esa religión, podían también practicar el pecado creían que podían estar con dios y con el diablo al mismo tiempo pero eso no puede ser posible dios sabía que estaban en graves problemas viviendo de esa manera y por eso se acercó a ellos y les dice Venid. lo mismo es cierto mis hermanos a veces en nuestras vidas también dios conoce nuestra condición mejor que nosotros mismos él conoce bien nuestra condición, porque nosotros tal vez pensamos que lo estamos haciendo bien, pensamos que estamos haciendo lo correcto, pensamos que estamos actuando de manera adecuada. Cuando no nos damos cuenta que somos un peón en las manos de Satanás, Dios sí lo sabe, Dios sí se da cuenta. No nos damos cuenta de nuestra ceguera, de nuestra torpeza Sin embargo Dios quien conoce la verdadera condición nuestra Nos llama a través de las bendiciones y de su palabra Vení Nos llama a través de su palabra al arrepentimiento Y nos instruye para que dejemos esa vida extraviada En la que tal vez hemos tropezado En la que tal vez hemos caído y no nos hemos dado cuenta cuando Jesús murió en la cruz, se abrió la puerta de la salvación y ahora nos invita a venir precisamente cuando estamos atrapados en el pecado y entonces a hacernos libres. La invitación de Dios no solamente es intensa, sino que también es una invitación urgente. Dice Dios en Isaías 1.18, venid luego. Y esto es interesante porque la palabra luego indica una urgencia. En otras versiones, como la Biblia de las Américas, dice venida ahora. Venida ahora. El texto hebreo utiliza una palabra que indica un ruego, pero no como quien pide algo para sí. No como quien dice dame esto. No, no, no. Es un ruego enfático que tiene el sentido precisamente de urgencia. Dios expresa un intenso deseo al expresar esta invitación. Pero al mismo tiempo quiere que se responda sin demora. Venid. Pero venid cuando. Venid ahora mismo. Mis hermanos, ¿por qué Dios hace una invitación tan urgente? Bueno, Dios quiere que el pueblo responda sin demora porque Él podía ver lo que Israel no podía ver. Hay cosas que Dios puede ver que nosotros no podemos ver. Dios podía ver a dónde los estaba llevando su rebelión. Dios podía ver el juicio que estaba por venir sobre ellos. Él podía ver su condición y su condenación al mismo tiempo. Así que sobre la base de lo que Dios puede ver. Les hace una súplica urgente. Para que cambien mientras pueden hacerlo. Así es con aquellos que no están bien con Dios hoy. Todo lo que pueden ver. Es lo que el siguiente paso les espera Hasta ahí llega su vista No pueden ver más allá No tienen la capacidad de ver más allá No tienen la capacidad de ver Qué les espera más adelante Todo lo que pueden sentir Es el placer de su pecado Todo lo que pueden pensar Es en el aquí y ahora Y no piensan en lo que les espera En ese camino No lo pueden ver Dios sí lo ve, Dios puede ver más allá hermanos, Él puede ver a kilómetros, Él puede ver hacia dónde nos dirigimos, Él puede ver hacia dónde vamos y Él quiere evitarnos precisamente lo que está adelante. Si las personas descarriadas pudieran ver el camino, si las personas descarriadas hermanos pudieran ver lo que viene hacia ellos, estarían aterrorizados. ¿Recuerdan lo que dijo el escritor de Hebreos? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Si pudieran ver lo que les espera, estarían aterrorizados. Si pudieran ver lo que se encuentra a la vuelta de algunas curvas más en el camino, se arrepentirían inmediatamente de sus pecados y correrían al Señor para que los limpiara y los rescatara. Por eso Dios hace una invitación urgente, porque Él sí puede ver. Israel, hermano, se dirige a un juicio por su rebelión, por su maldad, por, por su pecado y no lo saben. Están a gusto, están tranquilos, están en paz, pero Dios sí puede ver lo que viene. Dios puede ver a los ejércitos alistándose antes de que los ejércitos mismos sepan que van a invadir Jerusalén. La persona que está perdida y que pudiera ver el futuro, hermanos, que pudiera contemplarlo, vería su alma en el infierno. Se verían a sí mismos en un lugar de tormento eterno, donde estarán separados para siempre de la familia de Dios, donde estarán siempre separados y donde será el lloro y el crujir de dientes por toda la eternidad. Podían verlo, pero no lo ven, no lo ven. Se verían condenados, destruidos y como no lo podemos ver, el Señor ya nos ha revelado lo que viene en ese camino. Él ya lo reveló, Él ya nos mostró en diferentes pasajes bíblicos. Por ejemplo, en Segunda Tesalonicenses, vean, vean lo que Dios nos revela, vean lo que viene hacia adelante, vean lo que hay en el camino que va en el lado opuesto de Dios.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 eso nadie lo ha visto, nadie lo ha visto, eso, eso Dios nos lo está revelando, Él nos está diciendo mira lo que hay adelante, mira lo que va a ocurrir en un futuro, mi hijo viene en llama de fuego y viene para dar retribución a ciertas personas, a los que no conocen a Dios ni obedecen mi evangelio, van a sufrir pena de eterna perdición, esto nadie lo ha visto, pero Dios ya nos está revelando lo que va a ocurrir. Dice en Apocalipsis, en el capítulo 14. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, dice el versículo 11. De Apocalipsis 14. Esto nadie lo ha visto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 si pudiera ver esto, si pudiera entenderlo, si pudiera discernirlo, pues tendría cuidado de no alejarse de Dios. Esa persona que es salva y que se ha alejado de Dios, verá el castigo de Dios desatado sobre su vida. Ahorita están apartados de Dios. Ahorita están alejados de Dios y habiendo conocido a Dios, habiendo gustado de la gracia, habiendo disfrutado de la salvación, se apartan de Dios y ahorita están tranquilos. Pero adelante de ese camino las cosas se van a poner muy difíciles. Dice ahí en Hebreos capítulo 12, por ejemplo, Hebreos capítulo 12, versículos 6 al 11. Dice ahí la palabra de Dios Hebreos capítulo 12 versículos 6 al 11 Porque el Señor al que ama disciplina Y azota a todo el que recibe por hijo Fíjese bien Usted que es cristiano está alejado de Dios Está caído de la gracia Usted va por ese camino Y Dios le está diciendo lo que viene adelante Lo que viene adelante Dice que hay disciplina Dice que hay un azote Adelante de ese camino. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque qué hijo es a quien, a quien el Padre no disciplina. Pero si se os deja sin disciplina, si no les pasa nada, si siguen su camino como si nada, ¿verdad? Sin castigo, sin disciplina, sin azote, dice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 para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados, por lo cual levanta las manos caídas y las rodillas paralizadas. Ahí está lo que viene adelante, hermanos. Si somos hijos de Dios y nos hemos apartado de, de Él, lo que viene adelante es un azote. Una disciplina y Él quiere evitarnos eso, por eso nos llama. Si pudieran verse a sí mismos llenando una tumba prematura, hermanos, si pudieran ver lo que viene adelante, más adelante, si siguen en ese camino, van a estar llorando, quejándose, gimiendo y diciendo: Ay, Dios mío, ¿por qué permites esto sobre mi vida? Bueno, Dios quería evitarlo y por eso estuvo llamándolo al arrepentimiento. Miren lo que dice, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 5, en el versículo 5. Hay hermanos que se apartan de la fe, que se apartan de Dios y son azotados duramente. Dice la Biblia en 1 Corintios 5, 5 el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne a fin de que el Espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Hay muchas interpretaciones de este pasaje, pero el sentido que quiero darle hoy en concordancia con lo que dice Hebreos es que la persona es entregada a Satanás. Y usted recuerda lo que le pasó a Job. Usted recuerda lo que le pasó a Job, fue entregado a quién, a Satanás, Dios permitió, y usted sabe lo que pasó, ¿verdad?, sufrió su carne, en carne propia sufrió este hombre, y dice la Biblia aquí, el tal se ha entregado a Satanás, ¿para qué?, para destrucción de la carne, a fin de que el Espíritu, sea salvo en el día del señor muchos hermanos no hacen caso verdad aún así a pesar de que Dios los disciplina los azota los castiga para que se arrepientan para que vuelvan a Dios y no hacen caso y qué es lo que ocurre qué es lo que sucede bueno dice primero a los corintios en el capítulo 11 versículo 30 Dice la escritura por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen precisamente por qué porque no quieren arrepentirse. Porque no quieren arrepentirse hermanos enfermos debilitados y algunos ya muertos. Dios sabe lo mal que se va a poner el asunto delante de nuestro camino de infidelidad. Él sabe el dolor y el sufrimiento que se avecina Él sabe del juicio que está por caer Por eso llama a los descarriados ¡Venid ahora! ¡Vengan ahora sin demora! Porque Él sabe lo que viene adelante Es como si usted ve a su hijo que va caminando hacia un precipicio Y va con los ojos vendados Y cuando ya está muy cerca, ¿Usted qué hace? Pues pega un grito fuerte, ¿No? Así Dios está diciendo Él está viendo lo que hay adelante, Él sabe lo que hay enfrente Y le está diciendo venid ahora Así que si usted no está bien con Dios Pues es el momento de que escuche su voz Que escuche lo que Él está diciendo Ahí en ese pasaje bíblico Venid ahora La invitación divina es una invitación intensa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 Dios dice estemos a cuentas mis hermanos esa es una declaración legal de carácter legal vamos a arreglar las cosas entre tú y yo es como quien resuelve un asunto en el tribunal de justicia vamos a ir ante un juez venid ahora y estemos a cuentas sin embargo es evidente que Israel es culpable Dios ya lo ha demostrado en los versículos anteriores al versículo 18. Han sido malos y perversos. Se han convertido en una ciudad extremadamente pecadora, sucia, miserable. Vean lo que dice Isaías capítulo 2 para hacer memoria de la situación en la que se encontraba el pueblo de Israel. Dice Isaías capítulo 2. Perdón, capítulo 1 versículo 21.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 todos aman el soborno y van tras las recompensas, no hacen justicia al huérfano ni llega a ellos la causa de la viuda. Por tanto, dice el Señor Jehová de los ejércitos, el fuerte Israel, ¡Ea! Tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios y volveré mi mano contra ti, limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré toda tu impureza. Fíjense, hermanos, estaban extremadamente Mal eran culpables delante de Dios. Sin embargo, a pesar de que en ese tribunal de justicia al que Dios los llama, es evidente que ellos son culpables, Dios les hace una promesa. Fíjese, me llevan a juicio, soy culpable, no hay duda, se va a demostrar. <ríe> Y en base a esa culpabilidad, fíjese, en base a la culpabilidad mía, se me ofrece algo. ¡Qué tremendo! Normalmente lo que se ofrece enseguida es para el inocente. Normalmente se, se premia la inocencia de alguien. Lo que se premia, lo que lo que se agradece, lo que, lo que se beneficia es la honestidad de alguien... Pero ¿cuándo han visto ustedes que a alguien se le ofrezca algo bueno por ser culpable? Ah, mira cómo se robó los 100 pesos, le vamos a regalar un carro. Pues miren lo que Dios les promete. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, sí lo son. Sí son como la grana si sí son culpables, pero Dios les promete que aunque están siendo procesados por sus pecados, les dice que van a ser redimidos. La palabra grana y carmesí se refieren al tinte que se extraía tanto de los mariscos como de cierto tipo de insectos. Tintes. Tintes que cuando las prendas blancas eran expuestas a esos colores, nunca, nunca podían volver a ser blancas, nunca. No había manera hermanos, no había poder humano, no había algún líquido, algún, eh, algún jabón, algo que volviera a dejar blanca a la tela expuesta al carmesí o a la grana. Ya no podían volver a ser blancos nunca. Pues mire qué dice aquí Dios. Si vuestros pecados fueren. Y, y los israelitas entienden inmediatamente. Ah, el carmesí, la grana, claro. Claro, porque cuando esos colores caen en la ropa blanca. Jamás, jamás vuelven a ser blancas. No hay manera. Usted las puede hervir, usted las puede meter en agua caliente, en agua fría, echarle toda clase de detergentes, pero ya nunca van a ser blancas. Y Dios les dice algo sorprendente aquí, si vuestros pecados fueren como la grana, vendrán a ser como blanca lana. Increíble hermanos, sorprendente, Dios tiene el poder de hacerlos más blancos. Más blancos, dice, más blancos que la nieve y tan puros como la lana. Dios tenía la habilidad y el poder y la misericordia para hacer eso. La gracia de Dios es grande. Cuando sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Sin rituales o con rituales, ellos no podían limpiar sus almas, hermanos. Los judíos practicaban toda clase de prácticas religiosas, lunas nuevas, días de reposo, fiestas. Pero la única esperanza que tenían estas personas era aceptar la simple y sencilla invitación de Dios. venir luego y estemos a cuentas. No había manera con sus ritos, de limpiarse y precisamente es lo que ocurre con nuestros pecados hermanos usted y yo somos cuando nos apartamos de Dios sucios e inmundos delante de sus ojos aunque andemos bien perfumados limpios y rechinando de limpios ¿verdad? Y aunque en la sociedad se nos reconozca como personas decentes, buenas, nobles, Dios dice que están sucios, asquerosos y miserables. Es lo que Dios dice. No podemos limpiarnos por actos o rituales religiosos. Cuando tratamos de borrar nuestros pecados por nuestras propias habilidades o nuestros propios esfuerzos, ¿sabe qué hacemos? Todo lo que logramos es que la mancha se haga más profunda es lo único que logramos la mancha se hace más profunda no yo voy a buscar mi redención portándome bien no yo voy a buscar mi redención haciendo estos sacrificios no yo voy a buscar mi redención y Dios me va a aceptar porque voy a hacer esto y esto y esto otro y voy a hacer esto también y esto también hermano si no son los términos de Dios Usted lo único que está haciendo es hacer más profunda la maldad, más grande el pecado, más profunda la suciedad. Eso es lo único que está haciendo. Pero si escuchamos su llamado y venimos a él por fe, Dios tiene el poder de limpiar para siempre la mancha de nuestros pecados. Él es poderoso para quitar nuestros pecados. Dice en el Salmo capítulo 103 en el versículo 12 que él tiene el poder de arrojarlos lejos, tan lejos como está el oriente del occidente. Fíjese nada más, ya no nos pueden tocar, no nos pueden hacer daño, no nos pueden afectar de ninguna manera. Dice la Biblia que él es poderoso para limpiarnos de toda maldad. Su sangre poderosa nos limpia de toda condenación y amenaza del infierno. Él puede hacer perfecta el alma del pecador más vil y miserable de este mundo. A través de la sangre de Cristo. Para eso se derramó su sangre en la cruz. Así que la pregunta es, ¿está usted seguro que sus pecados están siendo lavados? Si no es a través de los términos de Dios... Esa mancha solamente se va a hacer más profunda, más fuerte. Así que la invitación divina es una invitación increíble, maravillosa. Haga memoria, cuando estábamos muertos de nuestros pecados, buscábamos mil formas de vivir bien, de vivir en paz, con la conciencia tranquila. Pero una cosa es tener la conciencia tranquila. Y otra cosa es tener la conciencia limpia, que no es lo mismo. Venimos a Él, Él nos prometió limpieza, salvación, vida eterna. Y entonces respondimos a su llamado y Él nos limpió de nuestros pecados. Yo me alegro mucho de haber aprovechado su invitación y de siempre estar receptivo a su voz venid luego dice el Señor y estemos a cuentas si yo fuera usted escucharía la invitación y vendría a él pero si no usted tiene la opción de cerrar sus oídos de no escuchar la invitación y atenerse a las consecuencias es mejor venir hoy, es mejor resp responder a la invitación de Dios y salvar nuestras almas mientras tenemos oportunidad para hacerlo. ¿Vamos a estar de pie? Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así. Estimado oyente, ¿desea conocer más de la palabra de Dios? La Iglesia de Cristo en la Colonia Constituyentes le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Juan J. Méndez, número 7744 de la Colonia Constituyentes. En internet nos puede localizar en www.iglesiadecristoenjuarez.com Juárez.com. Estaremos esperando noticias suyas. Que el Señor le bendiga. Ven, ven, ven, ven, ven a la iglesia de Cristo, oh, ven donde serás feliz. Otro sitio nunca encontrarás. ¿Cuál iglesia de Cristo el Señor?